Bueno familia, ya empezaron a, a romper las vidrielas de las de la tiendas, de, de, la, de los centros, de los puntos de Teysa, de los puntos de Teisa de en MLC. Empezaron a romperlo aquí en, en Obispo y Habana. Este es Obispo y Habana. Empezaron a romper ya las la vidrielas ya. Aquí tenemos a criminalística, poniendo las cosas ahí en los cristales. Ya empezaron este patrimonio, hermano. Ya empezaron las cosas en la sí. calle, familia.